hoy empieza un nuevo sorteo que acabará el 31 de diciembre, en total regalamos 4 meses de tiempo de juego, 2 en youtube y 2 en twitter, para participar suscríbete, comenta y deja tu like, es completamente gratis y en el otro sorteo dale a retuitear el link que te dejo en el primer comentario, espero que puedas participar y si nos quieres apoyar únete como miembro para recibir beneficios, empezamos este video. Muy buenas a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en WoW Dragonfly, en esta ocasión vamos a estar explicando el cómo subir encantamiento una profesión que me han estado preguntando bastante esto es algo que depende mucho mi consejo es tener varios alters con encantamiento para poder hacer bastante oro ya que unos van a estar crafteando otros desencantando y otros van a estar farmeando en el mundo este PJ lo especialicé para farmeos en el mundo, y por eso le he subido tanto la introspección de los azules como la extracción primigenia, aunque otras personas hubieran pensado que sería mejor subir la introspección de los azules y también el desencantamiento dracónico. A ver, les explico muy bien. Número 1. Este PJ yo lo uso para farmear tanto elementales como también enemigos normales. Sin embargo, yo también podía haber hecho... Que este PJ solo farme enemigos normales y lo que me caiga lo desencanto, pero no lo podría usar para farmeos elementales. En cambio yo lo que hice fue con otro PJ darle la profesión de encantamiento de desencantar y lo que hago es craftear ciertos ítems, se los doy para desencantar y sacar oro sin farmear con eso. Sin embargo otras personas debido a los azules quizá le, o los morados más bien hubiera sido más conveniente esta opción. Como no tengo actualmente tantos PJ subidos y tantas profesiones, porque literal estamos usando varias profesiones en los farmeos y en el contenido, es que yo decidí hacerlo así. Pero tú, si no vas a farmear elementales, vas a darle a introspección de los azules, porque esto es algo obligatorio a cualquier farmeo que tengas que derrotar enemigos. ¿Sí? En cualquier farmeo que consista en derrotar a cualquier enemigo, es obligatorio esto. Y si tú vas a desencantar más, tienes que darle aquí. Pero si vas a farmear elementales concretamente, tienes que subir esto otro. Es así como funciona. Si vas a farmear elementales, sí o sí, esto en mi caso, yo farmeo elementales y enemigos normales. Es por eso que yo decidí hacer esto. Pero si tú no vas a farmear elementales y quieres sacar más oro solo con enemigos convencionales, le subirás esto de aquí. Es así como funciona. Ahora, ¿qué es lo que más tienes que entender? Se gana mucho oro con encantamientos, ¿sí? Los encantamientos sapienciales o los de fuego son los más caros. Sí, actualmente vale muy una buena cantidad de oro, para eso tienes que subir los puntos de habilidad Ya hemos hablado que los puntos de habilidad se suben crafteando cosas o si no, mejorando el conocimiento ¿Ves? Cuando dice 5 puntos de habilidad, eso es cuando tú crafteas algo Y requieres de la habilidad para que el rango sea mayor Entonces si ustedes quieren hacer oro sin farmear o tener un muy buen capital Requieres no de mejorar tanto el sapiencial como también este otro apartado también como dato curioso, cuando subes la extracción primigenia puedes crear una mascota. La mascota vale de entre 50 a 100k. Puedes subastarla sin ningún problema. Se llama amalgama sapiencial. Es barata de craftear. Creo que craftearla te sale menos de unos 12k. Y la puedes vender entre 50 a 100. Así que sería otra forma de hacer oro. Finalmente las varas y runas y timos. Esto es básicamente aspectos eh, cosméticos o ropa, no armas concretamente. Es algo que ayude mucho. Mi consejo es que no se suba, si quieres lo puedes hacer para crear tus ítems o hacer pedidos, pero lo que da más oro sería tanto la elaboración de encantamientos, que esto también lo tengo con un altar y la introspección de los azules, para de esta forma mejorar tanto la extracción en los farmeos de mundo, elementales o desencantar si es que no vas a farmear elementales, en mi caso yo los derroto, es por eso que necesitaba subir la de la derecha. Pero tú puedes la de la izquierda si no vas a tocar eso o usar varios alters. También puedes usar varios alters y dedicarle uno u otra opción. Así que bueno, ese sería el video en esta ocasión. Si algo no queda claro, igualmente me comentan, suscríbanse para más novedades y atentos al contenido del canal. Cuídense señores, hasta luego. Yo